Está con nosotros Junior Tineo, director de la Defensa Civil Duarte. Con él vamos a conversar acerca, bueno, de los preparativos, de los planes, con motivo de la temporada ciclónica eh, y en medio de la pandemia. O sea, cómo va a ser la Defensa Civil para poder enfrentar las situaciones que pudieran darse eh, producto de la pandemia del COVID-19 y del rebrote que ha tenido en medio de esta temporada ciclónica. Realmente es una disyuntiva. Los americanos llaman a esto la alternativa del diablo. ¿De Buenos qué? días, Junior. La, la alternativa del diablo. O sea, tú no sabes para dónde <ríe> coger. Buenos <ríe> si <días. para> allá. <ríe> <ríe> Buenos días, Junior. Buenos días para todos, Francis, todo empieza. el equipo y este programa de mañana, que siempre está a la vanguardia eh, con nosotros, con la defensa civil en tema de... Bueno, pues ya ustedes saben que hoy, primero de julio, inicia lo que es la temporada de huracanes, sí, ciclónica. De 18, creo cual... que creo que son. Creo. No, no, se espera la formación entre 13 a 20 tormentas yeah. y de eso unos 6 a 10 huracanes yeah. que se esperan los pronósticos según la NOA de, de Estados Unidos sí. y esta temporada termina el 30 de noviembre. Bien. Muy bien, ¿qué ha hecho? ¿Cómo andan los preparativos? ¿Qué planes tienen? ¿Tienen ustedes ya un, un plan de contingencia para las posibilidades que pudieran darse? ...con motivo de la temporada ciclónica, cuéntanos todo eso. Sí, eh, le, le comento un poquito de manera general, uh -huh. eh, este fin de semana, el sábado... Uh -huh. ...recibimos la visita de nuestro director ejecutivo, el licenciado Juan Sala, ...donde con él estuvimos haciendo un recorrido por toda la zona vulnerable del Bajo Yuna. También incluimos la zona vulnerable de San Francisco, Pimentel, entre otras eh, localidades. Eh, el objetivo de la visita del ejecutivo, de nuestro director es para poder identificar cuáles son los equipamientos que requieren reparación, eh, que necesitamos para poder enfrentar eh, en esta temporada. Ya por instrucciones de él, eh, se encuentran las reparaciones de algunos equipos, se encuentran eh, llegando en esta semana algunos equipos. Pero más bien ustedes saben que nosotros como Defensa Civil, que pertenecemos a lo que es el Comité Provincial de Mitigación y Respuesta, ...que preside nuestra gobernadora... ...licenciada Nación Mara Cortés... Quien lo, ...quien lo preside... ...ya hemos venido trabajando... ...en lo que es un plan de manejo de huracanes... ...para la provincia de Duarte... ...ya lo hemos estado discutiendo... ...con las instituciones gubernamentales... ...entiéndase, Obras Pública, ...INAPA, ROSOLI... ...entre otras instituciones... ...con la intención de estar preparado... ...para responder a cualquier situación... ...que pueda ocurrirse en esta temporada... ¿Cómo está el voluntariado de la Defensa Civil actualmente?... Nosotros, el voluntariado está muy, muy feliz. Tenemos un grupo bastante bueno de hombres y mujeres eh, que día a día ¿verdad? dedican su tiempo a, a la institución. Cada día estamos eh, trayendo más jóvenes a la institución, están llegando más voluntarios. Eh, gracias a Dios eso ha sido por el por el trabajo que, que hemos venido haciendo y la vocación que tienen estos muchachos, tremendo. ¿Cómo tremendos. está el equipamiento ahora mismo de, de la Defensa Civil aquí en, en, en San Francisco y en la provincia? Mira, eh, no es... Un, un secreto Que todavía necesitamos eh, Más equipamiento, pero contamos con, con lo básico para responder Una preguntita eh, el, el local de la defensa civil Normalmente cuando llueve mucho se inunda Y hay que rescatarlo sí. a ustedes Sí, hay que rescatarlo a ustedes ¿Hay algún plan para sacarlos para a ustedes? Hay que de ahí? Tener una, una Mira qué buena civil. pregunta sí, para <risa> ellos. Sí. Mira qué buena pregunta Tú haces, yo te voy a responder eh, Con dos comentarios, primero eh, nuestro senador Franklin Romero junto a nuestra gobernadora eh, Pudo gestionar con el gobierno local La construcción del nuevo local de la defensa civil Que estará aquí frente a, al estadio En su momento bueno. Él Qué es la, él la persona que, que en su momento Él, él va Oye, a hacer bueno, el anuncio oficial mucha gente. Ahora ah, Con Donde estamos actualmente eh, Gracias a, a, al ingeniero Marcos de INAPA Winton de Obras Públicas eh, del ayuntamiento, esta semana van a estar interveniendo todo el sistema que rodea la defensa civil para tener, eh, solucionar este problema mientras se construye el, el, el nuevo local. Si Dios lo permite, ya el viernes van a estar colocando las tuberías eh, para que todo el agua pueda correr. ¿Qué Muy protocolo, bien. cómo se están manejando o qué han pensado eh, con la realidad que tenemos del covid y la temporada ciclónica, ¿hay algunas nuevas medidas, logística, estrategia? Porque la forma de trabajo, o sea, es entendible que ha cambiado en todos los sentidos. Ustedes como defensa civil, el COVID y la temporada ciclónica, ¿hay alguna novedad, cambios? Eh, sí, y me era importante que lo menciona. El COVID no ha complicado mucho. Ya un <risa> manejo de albergue, eh, tú ponías poner 5, 10, 20 familias, ya no sí. puede. Tienen que poner unos o dos. Eh, tenemos un plan nacional de manejo de albergue para COVID-19. Ese plan tiene la directrice eh, para nosotros poder abrir y manejar un albergue. Además de que a nivel provincial tenemos un encargado que ha sido entrenado y preparado para manejar esta situación. ¿Cómo se llama él? Ella llama Yanni. ¿Yanni? Gian. Ventura. ¿Yanni Ventura? Sí, no es la regidora. Ah, ok. Gracias, una vez levantó la cabeza. Eh, tineo. La preguntita que no sé si lo dijiste ya tenemos alrededor de 17 o 15 huracanes previstos previstos no mira yo te paso los últimos detalles en ese sentido de la NOAA uh -huh. eh, de la oficina nacional de meteorología de Miami conocida como la la NOAA verdad eh, para esta temporada se ha, ha una previsión un pronóstico de 13 a 20 tormentas okay. de 13 a 20 tormentas que se pueden eh, formar de estos serían 6 a 10 huracanes y de esos 6 a 10 huracanes tendríamos unos 3 a 5 que serían intensamente fuertes. Serían bastante intensos. Pero ya ustedes saben que antes de iniciar la temporada ya se formó una tormenta que se llama Ana. Sí. Alrededor del día 13, 14, 15 de mayo. Sí, que y, nos hemos afectado. a a la temporada. Esta parte de República Dominicana o de la isla de Santo Domingo, que está en el, justamente en el trayecto de huracán. ¿Qué ha pensado, tienen ustedes recomendaciones para las autoridades que perentoriamente han olvidado reducir el impacto en lugares vulnerables de la ciudad de San Francisco ¿Tú? y de la provincia, que crees, es el ámbito? ¿Usted cree que son suizos? No, Pero estoy, creo que estoy hablando de prevención. Uh -huh. Para que cuando llegue, si no, ya mira. tenemos la previsión de que van a venir los huracanes, ya sabemos, uh -huh. ustedes tienen identificado y nos lo pueden mencionar, dónde están esos lugares <risa> vulnerables para la seguridad de los bienes y, y, y las personas. Uh -huh. Mira, es tu pregunta. <risa> no, mira. Yo me río <risa> Frank, sí. la carga se en el camino. Frank. Sí, sí, la carga se en el camino, pero <risa> te, com Ay, te comento dos proyectos. Sí nosotros la defensa civil de la provincia de Duarte pertenecemos a un comité que está dirigido por el Banco norteamericano, el BID eh, y quien lo dirige es el INDRI, donde busca este proyecto, es un comité consultivo busca un proyecto que podamos mejorar la condición económica de lo que es el Bajo Yuna, pero a la vez reducir el riesgo de inundaciones en esta zona eh, además eh, eh, ustedes ya conocen que el gobierno local, una de las intenciones es eh, crear un proyecto donde se pueda solucionar el tema del barrio azul, que es un tema que ya le compete sí, a la Y sabemos que el senador a el está haciendo local el responde a esa parte. Pero en principio, tienen ustedes como defensa civil, uh -huh. siendo parte, el brazo de ejecución, y quienes van a tener la responsabilidad del, de uh -huh. parte del, del comité, porque no van a estar ninguno de los comités al lado de ustedes van a estar en un centro de operaciones, y ustedes diciéndole estamos entrando a Barrio Azul que está a niveles eh, peligrosos. Es que ustedes le digan, eh, si ustedes tienen, aparte del Barrio Azul, ¿qué otro punto aquí en la ciudad nosotros tenemos que saber que están en, en riesgo uh -huh. si llega un huracán? Y que debe la autoridad ponerle uh -huh. atención. Sí, eso? mira. Te, te voy a responder. En, en San Francisco tenemos Jugamba, en el Instituto Municipal de Jaya también. Eh, tenemos ¿Y varios... dónde en Jaya? Aquí en Sánchez, eh, en Jaya, en Río Jaya, ah, okay. inunda unas, seis o siete casas por allá atrás, que exclusivamente en acuerdo con el alcalde de la comunidad, eh, cariñosamente PIN, se está solucionando. En Jaya, en Jaya. Y eso no se va a inundar ahí. Aquí en la Sánchez, porque por la acantillado, ¿verdad? Eh, se, se inunda esa parte ahí, pero también. ¿No? Dame decirte algo con, con el tema de los puntos vulnerables de la provincia de Alto. Son muchos. En Pimentel tenemos el que se comunican las comunidades. En Osto cuando empiezan los problemas, vamos para Bajo Yuna, etcétera, etcétera. En Cenovil, lo que es el río. El plan de manejo de huracanes de este año es diferente a los demás. Y te voy a decir por qué. Okay. Está enfocado en dos ejes principales. Primero, la prevención. Bueno, que es mi preocupación. Primero, la prevención bajo un plan de acción donde cada una de las instituciones, antes de que el fenómeno llegue, tenemos que estar limpiando todos los cabeceras de los puentes. Primero. Segundo, haciendo corte y poda de árboles que puedan interrumpir lo que es la energía eléctrica, las vías de acceso, entre otras cosas. Desinfección y preparación a, de los albergues. Mira, camino a Jai. Mira, mira, eso es importantísimo. Camino Oye. a ya he visto palos secos en uh -huh. que dan a la carretera. Deben ustedes ellos eh, lo, eh, lo que estoy mencionando eso. Sí, sí, Pero que es un trabajo en equipo Punto. Es un sí. trabajo en equipo sí. Que no ha instruido nuestra señora gobernadora Es un trabajo en equipo, obra pública, de norte Defensa civil, Cruz Roja inapa salud pública, es un trabajo en equipo claro. No sé si me estoy entendiendo Y el segundo es importante, la educación Nosotros vamos a estar metidos En los barrios, en las comunidades Enseñando a la gente cómo actuar Ante un fenómeno, qué hacer antes Durante y después Vamos a crear ciertos contenidos educativos para que la gente sepa a dónde ir. Y, y no, hay, hay algo que siempre... Tineo, eh, no, es, tineo, tineo. tineo, tineo sí. Eh, la, la costumbre de tantos años verdad con no, eh, Inoa. Tineo, hay una costumbre de, de la gente, ya incluso cultural, de cuando viene un fenómeno y en, la autoridad se acerca para que salgan de sus casas. Hay una resistencia. Uh -huh. eh, incluso eso a veces provoca conflictos entre la autoridad y, y, y los ciudadanos. ¿Cuál es el plan eh, ahora, verdad, para...? en caso de que se acerque un huracán, una situación, eh, lograr que la gente salga de sus hogares. Claro. No, tú sabes que la gente trabaja por lo poco que tiene. Sí, y es difícil. Eh, tú hacer lo que salga de su casa y deje sus hogares ahí, eh, va un poquito de resistencia. Pero ahí entra la parte de educación. Ahí, los conversatorios que hemos tenido con la parte de seguridad pública es brindarle seguridad para que ellos sientan la confianza y puedan salir. A través de la educación... En que nosotros creemos mucho en ella el entrenamiento en estas comunidades es eh, empoderar al ciudadano que está en la zona de alto riesgo, que él entienda que su vida vale más que cualquier jugador que pueda dejar en la casa, claro, eso se recupera Tineo, pero yo duré 10 años trabajando para comprarme lo que tengo en mi casa sí, pero si te mueres Tineo la... lo pierde todo, ¿no? lo pierde eh, todo. Eh, algo importante eh, muchísimas informaciones que hemos obtenido a, al momento acá con tu entrevista la captación de los muchachos, de los voluntarios, cómo se hace, eh, cómo llegar a ustedes, algún joven que tenga ese deseo de servir, eh, si son remunerados, más o menos, me entiendo, podrías decirnos más o menos qué ganan los muchachos, porque también a veces hay que haber una motivación, ¿verdad? que va de la claro. mano con, con esa iniciativa de, de ayudar, de colaborar. Oriéntanos un poquito al respecto. Sí, mira, el personal, el, las personas que están interesadas en pertenecer a esta gran institución, eh, que tiene una vocación de servicio, puede acercarse a nuestra oficina que está en la Club Rotario número 57, del lado de la IR comercial eh, acercarse a Abel Reyes, Abel Reyes el encargado del departamento de voluntariado, eh, nos reunimos los sábados a las 6 de la tarde, el personal voluntariado, eh, llevar currículo, papel de buena conducta, dos fotos dos por dos Abel con mucho gusto lo va a recibir, llenan un formulario y luego se invita a las reuniones para que empiece a participar eh, de la institución. Y más o menos, ¿qué reciben los muchachos de pago? O sea, Mira, la, la personal, parte del presupuesto es bueno saberla la que reciben ustedes, para si uno conoce qué capacidad tienen, eh, para poder resolver los problemas que son tantos en estas temporadas. Sí. ¿Les da? El personal voluntario no recibe eh, ninguna paga, como yo dice es voluntario. Uh -huh. En algunas ocasiones eh, sí reciben alguna, algún tipo de bonificación, en algún momento nuestro director o nuestra gobernadora eh, le hace llegar un tipo de incentivo como el Día de las Madres. A las voluntarias que son madres, nuestra gobernadora le hizo llegar un, un pequeño regalo para ¿verdad? Y, uh -huh. motivar eh, a los demás. Y en algunas ocasiones pues llegan algunas cosas que eh, tanto como nuestra sede central, como nuestra gobernadora o alguna entidad público privada pues le hace llegar al personal voluntario. Pero ellos no reciben ninguna paga. Ok. Eh, ¿Alguna información ya que quieras ofrecer para cerrar en relación a la temporada ciclónica? Por supuesto, un mensaje a quienes nos ven. Sí. Pues a toda la comunidad eh, de la provincia de Duarte y la región nordeste, que, que es la que está bajo nuestra eh, responsabilidad, le pedimos eh, estar atentos siempre a los boletines que puede emitir eh, las instituciones de socorro y emergencia. También si tienen vocación de servicio, acercarse a nuestra institución, recordar que esto es un trabajo en equipo y la parte esencial la parte esencial en, en todo momento en una situación de emergencia es la parte ciudadana. Ok, pues muchísimas gracias Tineo y a la gente a escuchar siempre a ustedes como Defensa Civil. Gracias por la entrevista en el día de hoy con y lo nosotros. Lo más importante, Carolina, escúchame que te interrumpa, es que ya van a. Eh, prontamente van a salir del lugar donde están. Ah, y, sí. y previo a eso, el trabajo, ¿verdad? De lo que tiene que ver con el drenaje. Uh -huh. ¿sí? Ahí en la zona para, para no tener que ir a rescatar a la defensa civil. Sí, sí es Cada vez que llueve mucho, entonces Tineo, terminan inundando. Te salvo, propongo. El sábado pasado te que yo propongo un de agua. Tú eres. Yo te conozco. Tú no vas a estar tranquilo. Ahora bien. <ríe> la parte. Me refiero a que si adviertes alguna situación, esfuérzate para lograr la prevención y comunícalo. Si tiene que venir aquí al programa, denúncialo. Porque hay una parte que he visto en Luisito Rosario que denuncia sí, claro. y sí, ha sí. ayudado a su propia gestión, porque él es responsable uh -huh. de salud uh -huh. aquí. Uh -huh. ¿Así? Y mira cómo estaba aquí sentado ahorita. Y viene toda la semana a dar un informe de lo que está pasando. Y quisiera ¿Por qué? que nos informe cuando vayan a iniciar los trabajos aquí de. de, de... Cuidado, amado. Pues, puede. Eh, eh, que nos informe. Adelante, vayan a puede los pasar. Los trabajos, siéntese, del del se, del siéntese, en su aquí casa. La zona Para, para ir a, sí, correcto. a observar eso. Que Bien. haga un informe para que nos presente lo que se está haciendo como remozamiento uh -huh. para enfrentar y tener un, un cuartel. Porque esa es la forma, un cuartel adecuado que es lo que se necesita, pero también que ustedes puedan producir las informaciones necesarias porque se trata de prevención y de, y de peligro que corre la gente si no estamos atentos. Así es. Claro, así es. Bueno, te lo te pido bueno, y te comprometo. No, muchísimas Muchi gracias. cuenten sí. con nosotros. Muchi Cómo no. Tineo, pues nada, te agradecemos infinitamente tu participación. Si tienes algún mensaje al final. Ya ¿no? lo dio ya lo dieron. Sí, lo, sí, di. okay, lo, lo único que, que, que los invito, Francia, a todos sí. para que puedan ir y puedan ir observar el cambio que estamos generando en nuestro local. Eso y vamos a hacer. Cuenta con eso. Muchas gracias. Pasa buen día y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos en esta interesante entrevista con Juan Tineo, director de la defensa civil. Vamos a pasar ahora, a Carolina, con los mensajes de WhatsApp.